Nuestros ancestros decían, en la vida existe una razón de ser, y ese ha sido quizás el motivo para que Andrés Rojas Gisbert, profesor musical de profesión, pueda cautivar al pueblo con sus mases de mil morenadas recompuestas y debidamente registradas. Con exposiciones que animan el espíritu del pueblo. El 2 de enero de 1938, en una casita de la calle Yampu de la ciudad de La Paz, nació Andrés Rojas Quisbert. Posteriormente, sería adoptado como hijo predilecto de su querida Chacachi, la cual le brindaría la posibilidad de iniciarse dentro de la música y consolidarse como el compositor de compositores. Desde muy pequeño, Andrés demostraría su talento por la música, pero en especial por la interpretación del piano. buscando su formación a nivel profesional recorriendo distintas instituciones. Es así que en 1954, a sus 17 años, ingresa a la Escuela Normal de la localidad de Santiago de Guata. En 1955, formará parte de la Normal de Guarizata, pero en 1956 a través de un examen de competencia sería nombrado Maestro de Música de la Escuela Fiscal de Achacachi en 1971 y gracias a sus años de servicio y la capacidad demostrada lograría ingresar a la Escuela Normal Superior Simón Bolívar de la Ciudad de La Paz donde de manera sobresaliente alcanzaría su formación profesional egresando en 1973 posteriormente sería invitado ...a dictar cátedra en la misma normal. Su pasión por la composición... ...le ha permitido conseguir distintos lauros... ...entre medallas y pergaminos... ...otorgados por autoridades nacionales y departamentales... ...como justo reconocimiento... ...al engrandecimiento del arte musical boliviano. ¿Qué moreno no gozó con sus lindas composiciones? ¿Quién... No cantó con las morenadas del profesor Andrés. Y hoy, en la celebración del Bicentenario del Grito Revolucionario Paceño, la deslumbrante Morenada Juventud, Unión Comercial Granes Poder de la Paz, rinde su homenaje y tributo al compositor de compositores, profesor Andrés Rojas Isberto. Andrés Rojas Isberto. Muy agradecido. Un saludo cordial a los folcloristas de la Mornada Unión Comercial, deseando éxitos el próximo año. Gracias. Soy el moreno bandido que busca robar tu corazón, bandido solo para amarte con toda mi pasión, soy el moreno bandido. Que busque robar tu corazón Bandido sola para amarte con toda mi pasión Y la mejor de mi vida. Esto me ha en mi eterna edad, cuando apenas tenía 17 años. Y esta no me ha en todos los oídos, todos ustedes conocen. Se llama Lejos de la Paz. Los orgueños han, intent, han intentado, posiblemente creyendo que la autoría no existía. Lo han cambiado el título por lejos de Oruro, haciéndolo grabar con un con, conjunto argentino un um, puerto de Córdoba, pero los empresarios disqueros, presidente de conocían mi autoridad. Tiene la ministerial. Entonces, eh, yo lo considero esta humilde pieza como una de mis predilecciones, para ustedes, lejos de, de la paz. Bye. <laughs>